Pues aquí estamos, estamos aquí con Violeta y está sin reflejo de asunción. bueno, cosas suyas. Lleva un par de días que lo hace bastante, como hemos ido comentando, en este caso anoche lo, le pasó y ahora también. Cuando hace esto, pues bueno, ya tiene hambre, o sea, hace el gesto y está intentando tragar, pero no sabe. En este momento su cerebro se ha olvidado cómo hacerlo. ¿Qué sucede? Que ella no sabe beber agua de un cacharro, no, no, entonces eh, su única forma de hidratarse ahora mismo, tenemos que ver cómo, cómo le enseñamos, es mediante el biberón. Por eso toma biberón de leche y biberón de agua. Por suerte, esta mañana se lo ha tomado bien, eh, o sea, se ha tomado 900 mililitros, le corresponden mil, 1050, con lo cual si se, cuando se termine este biberón habremos superado digamos la, la cantidad mínima que ya necesita para estar bien no sobre todo porque además como le sube la glucosa bueno sabéis que si la glucosa te sube mucho es peligroso entonces eh, hay que hidratarse <risa> bueno eh, veis Hacéis eso entonces cuánto llevamos a ver cuánto llevamos pues bueno estaba en 200 que es la rayita de arriba y ahora está en esto, llevamos como 15 minutos, no sé si había comentado, son las 11 de la noche y aún nos quedamos pues, como mínimo una horita, con mucha paciencia. Ay. Vale, espera, ahora no, un segundito, esto es fundamental. Eso por, por suerte, durante el día se, se lo ha tomado bien, pero... Ahora no. Mira, la lengüita se le salen. De... Y nada. Oh, oh, oh. ¿Qué vas a coger? Oh, oh, oh. Eso sería maravilloso, Violeta. ¿Sí? No. Bueno. No pasa nada. Me encanta tenerla en brazos. Pues nada. Esto es... Me preguntabais el otro día que qué le pasaba. Pues básicamente esto. Entonces, con paciencia y... En un ratito, en una horita, horita y media lo tenemos.